pliego de papel trazamos dos líneas, una vertical y una línea horizontal. En el cruce de las dos líneas vamos a colocar un punto y hacia adentro de ese punto 6 centímetros de distancia, colocamos un punto, luego colocamos 5 centímetros, colocamos un punto, bajamos un centímetro, colocamos un punto y trazamos una línea uniendo los dos puntos. Y del primer punto hacia abajo vamos a bajar 2 centímetros punto 5 cm, colocamos un punto y unimos con una línea curva así del primer punto hacia abajo vamos a bajar 5 centímetros punto 5 cm, colocando un punto luego lo vamos a unir con una línea curva así tenemos declive de hombro escote trasero, escote delantero seguimos con el primer punto hacia abajo Colocamos un punto con 11 centímetros y de este punto hacia adentro vamos a colocar 14 centímetros. Colocamos nuevamente un punto y este punto lo vamos a unir con una línea curva, así con el declive que tenemos acá, para realizar de esta manera el declive de hombro. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 21 centímetros. Colocamos un punto, luego vamos a colocar hacia adentro 14 centímetros al igual que acá la sisa. Trazamos línea uniendo los puntos, así. Tenemos declive de hombro, sisa escote trasero, escote delantero y esta línea vertical nos indica que es el doblez de la tela para la cuarta parte delantera de este patrón. Este es el doblez de la tela, de la parte delantera. Para la parte trasera vamos a colocar de este punto... Hacia afuera 3 centímetros, colocamos un punto y lo unimos con una línea curva de derechito, igual, colocando 3 centímetros de distancia. Esto será para los botones o un cierre que le coloquemos a la parte trasera y estos puntitos nos indican que es para doblar, para colocar los botones o el cierre. Colocamos un centímetro para la costura por el contorno de todo este contorno de blusa le vamos a colocar unas mangas, acá está, para realizar el patrón de las mangas vamos a trazar una línea vertical y colocamos un punto acá en la parte superior vamos a utilizar esta línea como el doblez de la tela y colocamos 16 centímetros de distancia, colocamos un punto y de este punto vamos a bajar 9 centímetros y medio, 9.5 para colocar un punto y unirlo con una línea recta luego del primer punto hacia abajo vamos a colocar otro punto con 11 centímetros de distancia 11 centímetros, colocamos un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 5 centímetros colocamos un punto y este punto lo unimos con una línea curva con el primer punto para obtener así la sisa de la blusa que vamos a realizar y vamos a unir los puntos con una línea recta acá también que será el largo de la manga estas son las mangas, vamos a cortar dos, este es el doblez de la tela de cuerda a la manga, acá en esta parte le vamos a colocar un farolado acá lo tenemos para realizarlo de una manera tipo plato vamos a utilizar la línea vertical y trazamos una línea horizontal acá en la parte superior vamos a colocar 3 centímetros con un puntito acá abajo también 3 centímetros más trazamos una línea curva de este primer punto vamos a bajar 9, colocamos un punto y hacia adentro 9 también colocando un punto y a manera de compás vamos a trazar una línea curva, así. De esta manera obtenemos el farolado tipo plato utilizando el doblez de la tela K también de este lado. Este vestido va a tener una falda, acá están las medidas, dos rectángulos para la falda de 25 por 50 centímetros de ancho. Vamos a comenzar, lo tenemos previamente cortado. Acá tenemos la parte delantera y la parte trasera. Vamos a mostrarte la parte trasera. Acá está, un poquito más larga, tiene 3 centímetros más. Para el cierre o los botones, fíjate, igualito realiza este patrón en una cartulina para que te quede igual estos pasos para un bello vestido de una bebé de 8 a 12 meses esta es la parte trasera con bordes abiertos eso es, este vestido como es forrado le recortamos una parte así con una tela especial para forro utilizando la mitad de la sisa eso es, esta es la parte trasera, la parte delantera es esta que tenemos acá cortadita ya también le colocamos un forro así. acá está el forro un poquito más subida de la sisa en esta parte y a la mitad del escote esta será la parte delantera y la parte trasera las mangas las tenemos también cortadas así igualito acá está también tenemos esta parte que le vamos a colocar a la manga así está cortadita igual tipo plato. Fíjate, doblamos la tela nos queda así vamos a armar nuestro vestido y lo hacemos así Vamos a ubicar la parte principal y colocamos la parte principal de cara hacia adentro para realizar la costura de los hombros. La colocamos derechita y pasamos costura. También realizamos un zigzag. Realizamos la costura de los hombros y también realizamos un zig Nos queda así. Ahora vamos a colocar un refuerzo en el escote. Para realizar este refuerzo lo hicimos de una manera al cejo. Eso es, lo tenemos así. Vamos a colocar la parte trasera así, vamos a doblar esta parte hacia la parte principal, fíjate, así. ¿Cuántos centímetros vamos a doblar? Vamos a doblar dos centímetros. También de este lado. Muy sencillo y fácil para que tú también lo puedas hacer. Eso es. Ahora vamos a comenzar a colocar nuestro refuerzo buscamos la parte principal hacia adentro vamos a colocar un, un alfiler para sostener mientras vamos realizando la costura por todo el contorno hasta llegar acá a este otro lado el restante lo cortamos para doblar hacia la parte de adentro doblamos doblando un centímetro y pasando costura colocamos el refuerzo del cuello doblando la parte trasera acá, esta partecita dos centímetros pasamos costura, luego doblamos hacia adentro un centímetro y pasando costura, así dobladito un centímetro hacia adentro y pasando costura volteamos, nos queda así de esta manera esto para colocar así una sobre la otra los botoncitos ahora vamos a colocarle el forro Vamos a colocar el forro en la parte delantera así vamos a voltear eso es y para colocar el forro a esta parte lo vamos a hacer así pero primero vamos a realizar un orillito, un zigzag por este borde también podemos doblar un poquito y realizamos el zigzag, doblando medio centímetro y uniendo tanto la blonda como el forro con una costurita también de este lado vamos a cerrar esta partecita la parte trasera lo vamos a hacer así también lo vamos a hacer igual vamos a tomar el orillo o también podemos doblar realizando la costura de ruedo para colocarla así colocamos los bordes derechitos y realizamos una costura recta o zigzag también en la sisa para fijarla a la blonda, también de este lado. el ruedo en el orillo del forro, un ruedito pequeñito, medio centímetro y pasamos una costura recta, luego la colocamos acá y unimos las sisas, también la parte de los laterales, la parte baja y acá esta partecita. Realizamos la costura para que se nos quede fijo la blonda. Lo sostenemos con alfileres, como puedes observar, acá en la parte trasera lo hicimos así y acá en la parte delantera también hicimos lo mismo, realizamos el ruedito lo dejamos hacia el lado principal para que la parte revés nos quede azul y realizamos las costuras por la sisa igual por el contorno de los laterales la parte inferior con costura así nos queda de esta manera forradito todo en esta parte la doblamos vamos a ir planchando acá en esta parte van los botoncitos Ahora vamos a colocar las mangas, acá tenemos las mangas, fíjate, buscamos la parte principal, vamos a hacerlo así, para que se observe mejor, buscamos la parte principal, las partes que están en relieve y buscamos la esquinita de la sisa y la vamos a ir colocando así la manga hasta llegar al otro lado, también realizamos un zig zag, de este otro lado lo hacemos igual. Colocamos las mangas, fíjate cómo nos queda, dejando un centímetro para realizar la costura, luego realizando un zigzag por el borde. Nos quedan así las mangas, fíjate. Exactamente como está en el patrón, la cortamos, la pegamos y nos queda así. Ahora vamos a pasar costura por los laterales, así. Buscamos la costura de acá a debajo de la sisa. Realizamos una costura dejando alrededor de medio centímetro y realizando un zigzag, también de este lado. Vamos a hacer esa costura. Colocamos la costura de los laterales de nuestro vestidito y realizamos un zigzag igualito de este otro lado. Ahora vamos a colocar la falda, para colocar la falda acá tenemos las dos, los dos rectángulos tanto los del forro como la del estampado principal. Vamos a realizar la costura en la parte del forro así. vamos a realizar la costura de los laterales y realizamos un ruedito doblando un centímetro luego otro hacia adentro por todo el contorno del ruedo acá en la parte superior vamos a realizar una costura alta para realizar los ruches pero en una de las partes de la, de la parte delantera vamos a retirar la parte delantera para realizar un corte así colocamos derechita doblada y vamos a realizar un corte en junto a la mitad vamos a realizar un corte eso es este corte alrededor de 6 centímetros ahora sí vamos a pasar costura por los laterales y realizamos el ruedo al forro Después de realizar esa costura, también vamos a realizarlo igualito en la latera principal. Realizamos la costura de los lados, realizamos el ruedo o un orillito con zigzag y acá en la parte superior, en una de las partes que vamos a dejar para la parte trasera, vamos a realizar el mismo corte que hicimos en el forro. Así lo doblamos. Y realizamos un corte alrededor de 6 centímetros también. Eso es. Ahora sí vamos a buscar el estampado principal y la colocamos de cara ambas para realizar la costura por los laterales y el ruedo. También en la parte superior la, tel la costura alta para realizar los ruchos. Realizamos la costura, ruedo y por el borde de la parte superior para realizar los ruches. Colocamos tanto a la parte principal de este vestido como en el forro Realizamos la costura alta y de esta manera realizamos los ruches. También realizamos la costura del ruedo, doblando un centímetro, luego otro hacia adentro y pasando costura. Y unimos las dos piezas de los laterales. Realizamos también un zigzag, acá en el corte que hicimos, de 6 centímetros del arco igualmente realizamos ese mismo procedimiento con la parte principal realizamos la costura alta y hicimos estos ruches y acá en el ruedo le vamos a colocar un detalle pero primero después de colocar los ruches a la misma medida que tenemos acá como lo hicimos bueno tomamos okay. el lateral de la falda lo colocamos en el lateral del vestido colocamos okay. un alfiler y vamos a ir buscando el mismo tamaño, el mismo tamaño, buscamos la medida de ancho de acá, con el lateral, laterales juntitos, y juntitos también el lateral de acá, hasta llegar acá. Vamos ahora a colocar esta parte con el forro así. Vamos a buscar la abertura y buscamos la abertura de la parte principal, así. Eso es, vamos a colocar un alfiler. Vamos a colocarlo así para que se observe bien. También buscamos el lateral del forro con el lateral de la parte principal y la tenemos acá. Fíjate, así, juntitas. Vamos a colocar un alfiler para que se sostengan esas medidas. Eso es este lateral con este también colocamos un alfiler que nos queden amontonados los ruches eso es fíjate ya la tenemos ahora la vamos a colocar en la camiseta, así vamos a buscar el lateral y la colocamos justo en la abertura vamos a retirar el alfiler y hacemos lo siguiente buscamos el lateral del vestido aquí de la camiseta con este eso es ya lo tenemos para pasar la costura seguimos retiramos el alfiler buscamos el otro lateral eso es, la colocamos así derechita la sostenemos derechita para que nos quede igualita y vamos a ir pasando costura poco a poco eso es, quitamos el alfiler y lo colocamos de este lado Hasta llegar acá al otro borde. Eso es, ya la tenemos toda juntita, derechita. Y vamos a pasar costura. Nos vamos a guiar por la doble costura que tenemos acá de los ruches del forro. La vamos a ir colocando debajo de la primera costura. Así, por todo el contorno hasta llegar acá. Luego realizamos un zigzag. Colocamos la costura tanto del forro como la tela principal del vestido, tomamos medida de los laterales y lo realizamos para que quedara así derechita. También realizamos un zigzag y nos queda así. Eso es. Nos queda así nuestro vestidito. Ahora vamos a colocarle un detalle a las manos el detalle de las mangas se encuentran en el patrón. Acá está, igualito, está cortado como el patrón. Lo vamos a colocar así, acá en la manga, pero antes le vamos a realizar un ruedito por todo el borde con un zigzag, como ruedo, para luego colocarla acá. Vamos a realizar ese ruedo. Realizamos un zigzag por el orillo de las mangas, del, para la cual le vamos a colocar a las mangas. Un zigzag pequeñito por todo el contorno para que quede como ruedo y se ve muy bonito. Ahora lo vamos a colocar en la manga así. El estampado principal lo vamos a colocar hacia abajo. Y vamos con la costura de los lados de la manga hacia atrás, esas costuritas hacia atrás y vamos a pasar costura uniendo así la manga con el para la lado, fíjate queda igualita y pasamos costura luego realizamos un zigzag del otro lado lo vamos a hacer igual, Colocamos el adorno en la manga y realizamos una costura con zigzag. También realizamos el orillo, un zigzag pequeñito como ruedo. También lo mismo en la otra parte, nos queda así. Nos queda muy bonito, muy a la moda. Ahora acá en la parte trasera vamos a doblar los mismos centímetros que tenemos acá. Doblamos eso es, mantenemos el doblez con un alfiler, así, y realizamos una costura por la parte superior, por acá, también de este lado para mantenerla firme a la blonda. Lo mismo lo vamos a realizar acá en la parte delantera. Vamos a cerrar esta parte con una costurita por acá. Colocamos la costura por acá, por la parte principal delantera, realizando la unión del forro con la tela principal. Realizamos esa costura. También realizamos acá en la parte trasera. así. Ahora vamos a colocar en esta parte tres botoncitos Uno en la esquinita, uno en el centro y la otra acá en la parte baja. Vamos a colocar en esta parte los botones y en esta parte izquierda los ojales de una manera horizontal. Acá en la parte del ruedo le vamos a colocar un detalle muy bonito. Tenemos una cinta, y un encaje y lo vamos a colocar así. Esta es la parte principal del encaje y lo vamos a colocar así. Tomamos el ruedo en una esquinita de lateral y lo colocamos así, la parte principal y pasamos una costura por todo el contorno hasta llegar acá. Después de realizar esa costura, que nos quede así, la vamos a doblar y realizamos nuevamente una costura en zigzag o una costura recta para que nos quede así. Colocamos los botones en la parte derecha, los botoncitos, y en la parte izquierda los ojales de manera horizontal y nos queda así. Estos botones están cada 9 centímetros. Acá en la parte inferior del ruedo le colocamos un encaje, primeramente lo hicimos así, y realizamos una costura, luego doblamos hacia la parte principal y realizamos una costura por todo el contorno. Ahora te muestro paso a paso el patrón para realizarlo igual.